Y en el capítulo anterior pudieron disfrutar y estar con nosotros un full day con Viajando a lo Latino. Pudimos ver un gran día de 4x4 con exposiciones y salimos a de paseo con el Club de Jeep de Montreal con muchas presentaciones Jeep. Pero tampoco podemos dejar a un lado que Marley por fin está aprendiendo a manejar con un Jeep Wrangler. ¡Wow! Y por último también terminamos con un Pitney. Pero el día de hoy vamos a dedicarnos al conocimiento, vamos a dedicarnos a la seguridad. Cómo estar mucho más seguro cuando salimos a la ruta en nuestro vehículo. de Viajando a lo Latino Soy Andrés Moreno, si no me conoces Tenemos este canal desde hace un buen tiempo Y el día de hoy estamos haciendo videos Porque estamos camperizando, preparando este jeep Para irnos de overlanding y salir a la ruta Pero como han visto en otros videos Estamos pasando por varias etapas La etapa de hoy es la etapa de seguridad Porque si, sí, vamos a estar viajando Vamos a estar en muchos lugares Y necesitamos que estemos muy bien asegurados y eso lo que les quiero hablar de hoy. Esos tips, esas herramientas, esas cositas que necesitas para que tu vehículo esté al día con la seguridad. Así que quédate, suscríbete en este canal y también quédate hasta el final porque al final hay sorpresitas Entonces comenzamos. Canadá, Montreal Verano 2022. Cuando salimos a la ruta tenemos que estar muy pendientes de la seguridad, tanto como la seguridad personal como la seguridad de nuestro vehículo. Los robos de vehículos en Canadá cada vez son más frecuentes y en el aumento que va solamente en este año, en este trimestre, va a un máximo de un 25%. Y no es solamente un sistema de seguridad que le tenemos que colocar a nuestro auto, ni dos, sino hasta tres sistemas de seguridad para ponérselo bien difícil a los ladrones. Hello, ladies. Como en la película de Nicolas Cage Un carro puede ser robado en 60 segundos O menos okay, let's run. Todo depende del sistema antirrobo Que tengas instalado Actualmente el sistema moderno Más conocido El más común que se está utilizando Aquí en Canadá Es el famoso TAC Un sistema de GPS instalado en tu vehículo Pero más bien Te echo el cuento ¿Qué es el tag? Es un sistema de seguridad grabado que va a estar identificando la marca, el serial de tu vehículo. Realmente se ubica muy fácilmente porque le ponen acá a la ventana, le ponen un grabado con la, obviamente con la palabra tag. Existen muchas otras empresas, pero ¿qué incluye solamente eso? Solamente un grabadito y ya. Pues no, esta compañía lo que se hace es que te colocas desde 4 a 7 sistemas de GPS alrededor de tu vehículo Ni tú vas a saber dónde están Es decir que si en un momento te roban, tu vehículo tiene un serial identificado Donde tú puedes llamar y lo van a ubicar Si el ladrón, por este, en este caso, le quita unos chips Él no va a poder saber si hay 4 o hay 7 Quiere decir que se tiene que poner a buscar rápidamente si solamente hay 4 a 7 Y ahí uno va ganando suficiente tiempo Existen otras formas que es el grabado de cereal en muchas partes importantes de tu vehículo De manera tal de que si el vehículo lo van a vender por pieza Están ya esas piezas importantes identificadas Igual no se sabe la cantidad de piezas que son grabadas Así que esa es otra opción también Bueno, uno de los tantos sistemas de seguridad muy conocidos desde hace muchísimo tiempo y en el mercado hay millones y millones lo importante es encontrar el ideal para tu vehículo y siempre hemos sabido de que existe un sistema de seguridad que bloquea el volante hay algunos que le ponen una cadena aquí como nuestro abuelito Otros le ponen otra cosa aquí pero bueno el más conocido es el trancapalanca como le decimos nosotros en nuestro país el en la barrera para que nadie te mueva el volante y aquí tenemos este producto, el Telafi es un sistema de seguridad bastante recomendado. Créanme que he hecho una gran búsqueda en las redes sociales y hasta el momento esta es una de las mejores. Y bueno, más muy sencillo. Aquí trae unas fotos, algunos modelos de cómo colocarla, algunas funciones también. Hoy le vamos a hablar sobre, sobre eso. El otro lado, bueno, información normal, vienen en tres colores. Y bueno, vamos a ir descubriendo lo que hay adentro de la caja. La caja por aquí vamos sacando y bueno aquí lo tenemos como supuesto bueno viene con un set de tres llaves pero vean déjame ver si lo puedo ver enfocar muy bien acá miren acá la llave es bastante diferente a una llave convencional tiene como unos dienticos aquí no sé si se puede apreciar muy bien pero aquí está la llave bueno colocamos la llave acá aquí tenemos entonces un protector ¿por qué? porque esto tiene un sistema si lo logro sacar con una manito aquí tiene un sistema de seguridad para romper las ventanas si en dado caso alguna emergencia necesitamos abrir y romper la ventana podemos conectarlo aquí o ayudar a otra persona como bueno, yo les explico eso en el día de hoy pero para cubrir y evitar problemas tiene su tapita acá para evitar que nosotros hagamos un golpe innecesario y viene con una de repuesto así que tenemos dos lo colocamos por acá, una de las cosas que me gusta de este producto es que viene con un sistema de un strap muy sencillo, pero para qué es, para poder amarrar acá y que no quede por ahí bailando y quede bien asegurado otra de las cosas que viene incluido son tres antiresbalantes me imagino que es uno porque quede de respuesto, estos antiresbalantes son para ponerlos aquí y así no se resbale con el caucho del volante pero bueno, ya que tenemos el sistema de seguridad aquí la barra de la FI en la mano entonces bueno, mira, como pueden ver le colocamos entonces aquí este velcro para, para, que, para que quede bien cerrado y bueno, aquí introducimos la llave en este punto que está acá nosotros podamos instalar este que es el sistema para de seguridad para romper este, las ventanas simplemente se enrosca allí si lo queremos poner lo ponemos si no igualmente lo podemos colocar a un lado pero bueno siempre es bueno tenerlo instalado y le ponemos la tapita que ya sabemos que tenemos otra y bueno podemos ver que es un sistema de seguridad muy simple pero una de las tantas cosas que estuve viendo en otros reviews es de que tiene esta parte es bastante ancha y el hecho de que sea plana acá y aquí circular hace que se adhiera mejor al volante y bueno Simplemente lo colocamos, abrimos, ajustamos y ya. Introducimos la llave para sacarlo y guardamos. Eso lo vamos a ir explicando muy bien en la instalación. Pero miren, es simple lo que me gusta es la tecnología que tiene esta barrita que está acá para más información les voy a estar dejando aquí abajito en la caja de descripción un link directo para los que puedan chequear los que lo quieran comprar lo compran y ahí bueno ya ustedes saben que nosotros compartimos bastantes informaciones acá en Viajando Latino porque las probamos y vemos que es vale la pena el producto entonces bueno por acá el unboxing, ahora vamos a pasar a la parte de instalación ¡Uh! Una de las que he encontrado como ustedes ya lo vieron en el unboxing es este entonces este sistema de seguridad me gusta muchísimo porque de verdad que la llave ya es rarísima y eso es muy importante porque como ya sabemos hay veces que las llaves son muy estándar entonces como ya pudieron ver en el unboxing esta llave es rarísima rarísima y eso me gusta entonces y además que tiene el sistema de protección acá para que no dañe tu volante lo que vamos a hacer nosotros acá es simple pero lo importante es la calidad y en los reviews que estuve buscando tanto en Amazon como en otras redes sociales Dicen que este es uno de los mejores por lo ancho que está acá y lo plano que tiene acá como se lo mostramos Porque no permite doblarse Entonces, simple, lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar cerrado Acá en el volante, estiramos, hacemos una última presión para un último clic y listo ya está, de esta manera la persona no va a poder girar el volante, no va a poder manejar, no se va a poder llevar tu auto Pero, en algunas, dependiendo del tipo de auto que tú tengas, vas a poder hacer algo que en este caso con el Jeep se dificulte un poco Es colocarlo de esta manera, por supuesto que el volante lo tienes que colocar ya más doblado en este ángulo Y lo que muchas personas pueden hacer con otro auto es colocar el volante de lado y llevar que la barra toque la esquina de aquí. Y de esta manera ya no hay ninguna forma como mover el volante. En este caso el volante es de una forma muy diferente que en el modo jeep no sirve, no, no calza. Entonces, para otro tipo de vehículo se los recomiendo muchísimo. La otra opción, ¿cómo sacarlo? Ah, importante, ¿cómo sacarlo? Simplemente introducimos la llave, giramos y recogemos bueno como pudieron ver existen diversas formas de cómo poner tu vehículo bien seguro si tú tienes alguna otra que me puedas recomendar sería genial porque aquí entre nosotros nos vamos a compartir todas esas ideas para evitar algún robo innecesario de nuestros vehículos. Así que suscríbete a este canal porque de verdad que están pasando muchísimas cosas interesantes en Viajando a lo Latino y tienes que estar informado dándole clic a la campanita para que siempre te lleguen las notificaciones. Así que... Ah, ya pensaban que me iba a despedir, pero después pues no, porque viene la parte de la sorpresita que les dije. Como ustedes lo saben, los que nos están siguiendo en este canal, estamos acumulando para llegar a los 10.000 suscriptores. Y por eso, estamos en contacto con la compañía de Amazon Canadá, que nos ha ofrecido 5 cartas regalos de 100 dólares para ser usadas acá en Canadá. Bueno, en cualquier parte del mundo, pero se ajusta dependiendo al precio donde vayas a estar en tu país. Así que tenemos 5, 5 cartas regalos para que te suscribas a este canal. Por supuesto que tienes que estar suscrito. y Tienes que compartir estos videos y además también suscribirte a nuestro canal en Instagram, Viajando a lo Latín. Así que me despido por el momento, soy Andrés Moreno y nos vemos en un próximo episodio que el que viene va a estar espectacular. Así que nos fuimos ya de ruta.